Mi nombre es Alejandra Osnaya Cornejo. Me siento privilegiada de pertenecer a un grupo, Casa La Luna, Asociación Civil, porque en ello he participado de la lucha social que me apasiona. Y me gusta trabajar, luchar por la comunidad y el medio ambiente. Porque yo soy una mujer este, de la tercera edad. Tristemente en, fuimos a, una, a la jefatura de gobierno y fuimos eh, lastimadas físicamente y moralmente y entonces te preguntas en dónde están mis derechos humanos para mi edad porque se supone que yo ya debo tener una vida plena, tranquila y sin un sobresalto. Y siempre vamos, la gran mayoría somos adultos mayores, bueno, de varias edades, no nomás, pero la gran mayoría este, participamos y creemos en la lucha. Ese fue ese evento muy triste para que yo ya no debo de vivir. A, este, en mis tiempos, bueno, cuando yo fui a la escuela, x, eh, no habían estas redes sociales. Y sé que a través de las redes sociales vamos a conjuntarnos más eh, personas con la misma, este, con la misma petición, con la misma ganas de salir adelante. Pero sabemos que juntos o juntas tendremos más fuerza para pelear nuestros derechos humanos.